Hey. Se la ¿Dónde? Espérate, que ¿dónde estamos? estoy? Muy bien, decime la cámara Porque hemos pasado muy bien Estamos ah, ya, <risa> Acá, ya, ya, ya, acá estamos Ahí está. Qué lindo Arrancó Bendime le Arrancó con todo Y por supuesto Vamos a tener Bendime En el 7 Mira, hoy lo decía en la radio, sí. en FM1, digo, nos vamos a tomar un recreíto con Rodolfo Gravina, que hace tantos años que venimos trabajando juntos en Vendimia, que venimos trabajando, pero que hacía mucho sí. que no podíamos tener en el mismo momento o compartir el aire en el mismo momento. ¿Cuánto hace que de tardes compartidas? Lo... Ah, claro, ¿no? Sí. De que compartíamos, ¿no? De sí, trabajo. Sí, sí, sí. Entonces hace mucho. Y más la Vendimia, que a los dos nos encanta, que, que siempre, que así me permitió conocerlo Rodolfo Gravina en aquellos años, cuando tú tenías 22 años. 12, ah, para que saquen cuenta. Ah, Tienes razón, dos. Ahí sí. eh, dejaban presentarse menores de, de 15 años. Bueno, justamente con Rodolfo Gravina lo conocí y dije, qué hombre. qué ¡Epa! Ho sí, y ahí me enamoré. Tenía la voz gruesa en ese momento. Y época. hasta el día de hoy Hola, continúa el romance. ¿Cómo es tu nombre? Ajá, tenía la voz... ¡Chisela! Oh. Era, muy, era muy chiquitita. Gisela. Qué bueno. bonito. Bueno, nos unió la vendimia sí. y después de... Muchos años estamos acá y vamos a hablar de vendimia claro que como sí. lo hemos hecho durante mucho tiempo. Y sobre todo este año, ¿no? Donde todos estamos como más ávidos, como más felices de poder reencontrarnos nuevamente. ¿Cuánto sufrimos, no? Por el hecho de no oh. eh, poder estar presencial, de nunca imaginamos no tener una fiesta nacional de la vendimia. Se dio que se hizo en épocas o porque circunstancias, viste, muy esporádicas. ¿Qué, fue? ¿Qué fueron? ¿Dos, nada más? ¿Dos años que no hubo vendimia nacional? ¿Vos tenés más memoria que no, yo? No, una sola. Una sola, nada más. ¿Qué? No, no, no, pero antes... Con el terremoto fue. Uno, uno un con terremoto. el terremoto, que de esa tengo memoria. Claro, porque bueno, pero. Año 85 por ahí. Pero que nosotros la hayamos vivido, no. No, no. Entonces fue fuerte decir, no Muy vamos bien. a tener nuestra fiesta nacional de la vendimia, más todo el contexto social en el que estábamos atravesando. Bueno, realmente estamos más que felices de volver a hablar y encontrarnos allí. Se hizo un gran trabajo audiovisual sí. en el 2021, pero claro, nos sí. faltó. Ese teatro griego explotado de gente, nos faltaban las calles de Mendoza eh, cortadas y la gente Me que encanta. se queja porque no puede llegar a la otra Total. punta de Mendoza, pero pasan los carros. Los melones si de la, eso. la... No, bueno <risa> no abajo, abajo. <risa> no, lo que quiero decir, no, lo que quiero decir es el carro Uba, de la valle. Uva, claro. Claro, el carro claro. de la valle que pasaba, viste, y todos se organizaban para atajar ese melón. Bueno... Sí, que queda como siempre raro, ¿no? Siempre termina raro. Pero bueno, el folclore nuestro de las calles, que eso sí, está sí. bueno porque uno eh, realmente vive y disfruta lo que cuando salís de tu provincia, salís del país, y más hoy, en, hoy, que nun, hoy más que nunca, la gente cómo nos identifica por nuestra fiesta, ¿no? Cómo identifica cada... cada eh, a ver, cada... Componente de esa fiesta Porque son muchos Los que componen Nuestra fiesta nacional De la vendimia Y está bueno Está bueno que así Lo disfrutemos los mendocinos ¿Te gustó la casita? Me encanta ¿Viste la, la casita? La casita vendimial A ver mira mirá, pero... mirá esos ventanales Sí, esto lo puedo llevar A mi casa también sí, ¿Qué no? tendría que hacer? La casa te querés llevar No No, para por... ¿Qué te querés llevar? ¿Los sillones? <risa> es que me encanta Ese ventanal Que tenemos hacia el jardín para, por, los sillones, oh. le, por los sillones sí. Le mandamos un beso enorme A Julia Chegaray. Ay, le mandamos un besito Sí, Julia gracias Garay. Julia Garay. Vento, <risa> tremenda, una gente. Una una divina, Una divina. Eh, Hermosa casa, ¿eh? Me encantan los ventanales, me encantan esos viñedos, esas montañas hacia sí, atrás, sí. que están tremendas. Hay ¿Y que regarla. La la Escúchame, vos te te encargás de la planta, ¿eh? Porque pues cómo está. está, mirá atrás, cómo está. Acá, no, acá. Mira cómo está. Te tenés está que divina. encargar de regarla. Está hermosa. la planta. ¿Y quién riega lo de afuera? No, vos, Rolf? También yo. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> yo a mí se me mueren los cactus, con eso te digo todo. ¿En serio? Te juro. Pero ¿y si no hay que regarlo? Por eso mismo que se te muere un cactus Lo regás mucho Las demás ven mi casa y salen corriendo las no, plantas claro, claro. No, no me regalen plantas porque corren peligro Pero bueno, eh, estamos en Vendimia sí. Queremos conocer, han ido pasando una a una las fiestas nacional, las fiestas departamentales Perdón donde ya queda poquita, queda Ciudad el viernes y Maipú sí. el sábado. Nada más. Las últimas dos. Fueron elegidas las últimas tres este, fin de, este semana fin de semana y quedan dos más. Exacto. Como bien dijiste, Maipú y Capital y no quedan más para elegir. Y no más y ya se viene, ¿no? Ya se viene el, el, el acto un, un año distinto también, donde mucha de la noticia de vendimia... Pasó por Guaymallén sí. ¿no? Así que también vamos a hablar en algún momento de ese oh, tema Ay señor intendente, dije que se la reina Y ya está, qué tanta cosa, tanta buena ¿Tanta co ¿Por qué tanta cosa? Y si no va, ¿en qué carro va la de Guaymallén? No sé ¿Alguien le va a prestar el carro? No sé oh, ¿Qué tema que hay con eso? Yo en mi casa, carros no tengo El auto Car Carros vendimiales no estaría teniendo Prepará el 207, Ferde sí. No, iba a preguntar, ¿qué reina querés conocer? La que vos me digas La paz nos vamos a ¿Sí? la paz. ¿Querés ir a la paz? Cántala, ahí el portal que recibe a todos los turistas cuando ingresan a nuestra A la puerta. Provincia. Claro que sí. Vamos. Soy Daniela Sánchez, reina del departamento de La Paz por el año 2022.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 a ir conociendo a cada una para que ustedes también vayan viéndolas, las vayan conociendo, ya van conociéndolas, ¿no? Porque todas las chicas, hoy con las redes sociales, ¿viste? Tenés como más cercanía con claro. todas ellas. Entonces, antes, mi época, era por el televisor, es mi época. Bueno, <risa> nada, es ahora, es ahora. Igualmente, no le dábamos bolilla a Instagram ni a Facebook ni a Twitter, no, no le dábamos No existía. No, si existía, no, no, existía. no se permitía. Te permitía, no te permitía Yo, ¿Puedo decir la frase de apertura Pero para este por momento? Por favor, te lo pido Yo quiero que se haga el milagro del vino nuevo Y ellos mm. van a hacer el milagro, ¿o no? Claro que sí Vilma Rúpulo, quiero eh, decir Luciano No, Federico Cerca Federico, muy cerca, el espado, muy cerca. <risa> Federico Ortega eh, Perdón. Tengo tengo recuerdos maravillosos con tu con tu padre con y con tu papi. madre. Bonita. ¿Te acordás? En, en, creo que en un programa de Vendimia. Lo de, estuvo con nosotros. Claro, sí. en un programa de Vendimia. Sí, sí, el sí, Lord, tío, no tío, me voy a acordar el nombre. Claro, Rupertino. Rupertino. Rupertino. Rupertino. Rupertino. Hoy Hay uno de los hablando. músicos que dice, hola Rupertino, siempre me dice cuando me ve el Bueno, el bonito cóndor. legado. Claro sí, que sí. Sí, obvio. Papá. La cruz ahí que uno mantiene. Que totalmente. queremos escapar y volvemos. Y pero viste que no, porque uno tiene que hacerse amigo. A veces queremos escapar sí. de lo que nos dejan los viejos, viste, de lo que sí. tenemos o traemos de nuestros papás. Pero es el legado más bonito, porque somos ellos también, ¿no? ¿no? Sí, Una parte nuestra totalmente. es ellos. Nos dieron la vida y con eso, viste, agradecidos. De yeah, por vida yeah, y, yeah, y sobre todo cuando han sido personas tan queridas y tan reconocidas Y acá ella, que yo les digo Hoy la vamos a comprobar Hoy te juro que comprobamos que ella tiene un pacto No sé no, ¿no? Con alguien pactar Tiene un pacto porque divina, está Vilma. igual Pasan los años y vamos a corroborar eso Lo vamos a comprobar Ay. en el día de hoy ¿Cómo Gracias estás, Vilma? Yo estoy feliz Cansada sí. Pero feliz Y eso que te queda la mejor parte, la parte la, es la mejor parte <risa> sin duda ahora, no la asustes es la más intensa ya sí, conoce sí. ya sabe la que se le sí, viene sí, sí sí estamos con Fede muy contentos porque la hemos llevado adelante como con el amor también de los artistas uh -huh. pero no solo amor talento uh -huh. talento talento que todos los días se va volcando se va ahora hoy sabías lo que nos va a pasar nos vamos a la arena con Caguas. Esto es, es histórico. Es histórico, sí. Sí, por pa primera vez en solar ¿Sí? un por ensamble. El de todos los artistas De todos, claro, porque con, claro, es que es verdad Esto llegó para cambiarnos en tantos todo, aspectos ¿no? Al tema de la mm -hmm. pandemia y sobre todo en los protocolos no Porque obviamente sí. también hay que resguardar Y creo que en eso, cuando recién cuando decía Los artistas, la pasión y demás, digo Se nota como esas ganas de volver Esas ganas de, de salir no De ese encierro que estuvimos todos Y donde los artistas fueron los más perjudicados Porque siempre mm -hmm. ¿viste, uno mm -hmm. lo reconoce Y es como que los empoderas mm -hmm. más Y es que sí. bueno poder verlos nuevamente Sobre un escenario Totalmente. Nunca dejaron de estar claro. los artistas y nuestro último cuadro habla un poco de eso. Habla de los que pasamos la pandemia con guión de Aristides, de Aristides Vargas, estuve ahí. Después la primera línea y después todos de dorado los artistas que responden a un tema que dice ¿Por qué cantamos? Ah, Cantamos wow. porque los sobrevivientes y nuestros muertos Eso quieren que cantemos El artista siempre va a cantar, Letra siempre va ¿no? a representar Poesía. a su pueblo Pura. ¿viste? Absolutamente, sí. absolutamente con todo Nosotros vemos todo el tiempo, los, los, los vemos en diferentes programas Y digo, son la cara visible de un equipo y la cabeza, un equipo enorme, enorme. De cuántos? Y el grupo del staff, que a veces se le dice staff al, al, al grupo que se presenta con la propuesta, somos más de 35 oh, personas. Wow. Eh, detrás de ese grupo hay mucha más gente claro. asistiendo, formando parte de grupos. Y el, las personas que están en el grupo de artista este año llegan solo en bailarines, actrices, actores y bailarinas a, a 750. Uh -huh. Músicos se suman, que también es una, uh -huh. una orquesta muy potente y muy muy hermosa y cada uno de esos músicos tiene micrófonos, hace, es, la verdad sí, que es un que montón. Grande ¿no? el, y los técnicos que nos y dan Y después nosotros estamos contentos porque se han contratado mil artistas uh -huh. Que van a participar en la bendición de los frutos, Vendimia federal y, y bueno, sentimos como que el artista ha logrado su lugar No sin tener que ponerse firme Así que para nosotros hoy es una celebración Por un lado porque somos muchos los, que, eh, los artistas que van a participar por otro lado, porque es un encuentro, nuevamente, después de la virtualidad. Y tercero, porque yo pienso que la gente también está, como dijiste, Está esperando este uh -huh. encuentro Totalmente. para celebrarlo. Con muchas uh -huh. ganas. Por eso el milagro, nunca mejor uh -huh. que el nombre uh -huh. de esta fiesta que tenemos, ¿no? Uh -huh. Que me, me encanta. Y vamos a recordar, porque, a ver, la trayectoria de esta mujer que Fede seguramente te debe pasar de decir qué bueno también poder aprovechar viste uno sí. eh, empieza como a sacar la experiencia y, y para empezar también en ese gran paso que, que ya estás dando y que ya estás en la sala mayor en, en, en las primeras ligas pero allá por el 2000 que era 2009 8 9 2009, 2009 nosotros dos queramos que teníamos él tenía 16 y yo tenía 15 habíamos empezado muy jovencitos en la tele pero en este caso, <risa> de trayectoria, qué malos son. Eh, el señor, lo vamos a ver. Mira, a ver si te reconoces, Vilma. ¿Te acordás cuando hacíamos, a ver, el, el tape? Aires de Vendimia. Aires de Vendimia. que sigue los... Ah, cómo lo sentirá ella, pero ahora estuvo en Italia y no, hice una pasó? obra de teatro Rapunzel Yo siempre quise que de chiquita ella aprendiera danza, ah. pero se resistió un poco hasta ser adolescente ¿Sí? y después ya se enganchó con todo. Porque ¿Y yo ahora creo es bailarina? Que, sí, bailarina, actriz y querés? médica. Ah, también. Claro. ¿Querés que lo cuente ella? Vení, Laura. Vení. Ah. ¡Ay, mi ¡Ay, mis dos hijos! No, me han hecho una cosa hermosa. Hermosa. Muy hermosa. muchas gracias. Hola, mía. Tenemos un micrófono para. estás? Hoy le pregunté si habías llegado de Chile. Digo, llegó Mariano de Chile, llegaste ahora, recién. Tomemos asiento. Un segundito eh, no, no sabía que estabas No, parece que no yo Los reconocimientos continúan ¿no? No, Porque realmente eso es una persona mí, tan querida Miren y chicos, yo les voy a contar Esta anécdota es sí. imborrable Cuando ustedes trajeron a los chicos Me emociona ahora y siempre digo, no hay como las entrevistas de ustedes, Ay, no hay, amor. para mí es el sumum. Yo me acuerdo una vez que vos me preguntaste, ¿y qué es lo que te faltaría hacer? Y yo te dije, manejar una ambulancia. ¿Vos te acordás de eso? ¿Ya lo manejaste? No, no, pero ¿te, te acordás que, que te vos quedaste, me quedaste en la ambulancia? La ambulancia. <risa> Producción, ya está Segunda la ambulancia <risa> En Para la de... ambulancia, terminamos el programa y se va a Vilma manejando no, la ambulancia no, y se lo pierdan. Yo te, yo te voy a explicar una cosa: si llevas a alguien atrás, uh -huh. tiene que llegar al hospital, Vilma. Sí, mi amor, pero yo te me cuento. a me... que No, no te, te tiene que preocupar. A, antes, ahora ya estoy mayorcito pero cuando fue esa entrevista, sí. yo te. Así, claro, entonces sí, digo. Sé. Quiero ser solidaria y llevar a ese señor al bien, hospital. Bien, Quiero pasar todos los semáforos en rojo libremente. ¿No te parece poco? No. Es muchísimo para dejar ambulancia. <risa> Pero, ¿qué te parece? <risa> no, me encanta. Falta pedazos. Y vamos a verla. contarle a la gente sí. que Mariano... Es el productor, el productor de la vendimia. Exactamente. ¿No? Sí. Hoy, esta mañana, pobre, lo volví loco. <risa> <Sí>. <risa> no, no solo vos. Pobre María lo, sé, no lo, sé. Solo vos. lo volví loco. Esta mañana lo están volviendo loco de todos lados. Me momento. imagino, sí. de todos lados, pobre. Bueno, nosotros, viste que este recredito pequeño, que les agradecemos infinitamente que se hayan dado el tiempo que no tienen, porque sabemos que están como a 10.000 por horas, pero que hayan tenido esta generosidad para con nosotros. Realmente es que ustedes Son muy especiales. Muchas muy especial aparte de bello, porque vos estás más bello que antes, ¿eh? Pero a mí, que era ahí? ¿Quién lo Y vos, no, no me a... eternamente bello. Ay, muchas gracias. La... Yo, tengo el, yo tengo el Don Rúpulo. Claro, como el, vino, el vino que yo más tengo... lindo, mientras más añejo, más lindo. ¿No es cierto? Ahí vamos, ahí, eso, vos ahí me ahí querés va, decir va. que la añeja, me dijiste. No, no, ay, no, la no, no, el vino, hablábame. Salí de esta hora, Pedro. Salí de este lío. Gracias. Un placer. Gracias. A la arena. Ah, no, no, a, la vos, arena, a la arena, allá van en una Gracias. ambulancia, éxito <risa> ¡Penir ¡Penir en una feliz Vendimia, feliz rendimia para todos los encargados de hacer este gran milagro que vamos a ver sobre el teatro griego Fran Romero ¿qué hacemos? ¿tenemos pausa? ¿vamos al corte? chiquitita, ya venimos eso preguntará <risa> por qué cantamos cantamos lo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 Más info por WhatsApp al 261-468-7996 o en San Martín Sur 600, Godoy cruz. Y en Avenida 1530 y 721 San Rafael. Desde que te levantas, la mejor compañía. El equipo de Hola Mendoza te da la información necesaria antes de comenzar el día. Actualidad, entretenimiento, móviles en vivo y mucho más. Hola Mendoza, de lunes a viernes a las 6.45, nos vemos.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 Noticiero 7, edición central. La información más relevante de la jornada, mostrada de manera ágil y a la velocidad de la información. Entrevistas, móviles y el análisis de la mano de especialistas. Noticiero 7, edición central. De lunes a viernes a las 21 por el 7.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 Más info por WhatsApp al 261-468-7996 o en San Martín Sur 600, Jodi Cruz y en Avenida 1530 y 721 San Rafael. Los sabores más auténticos y simples los encontrás en Un Bocado. Todas las semanas una receta distinta para que descubras. Un Bocado. El espacio de cocina del de 7 y Diario 1.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 sabes qué me siento? Que tengo 24 años. ¿Cuánto de 25? cuando entré acá que hicimos aire de vendimia? Éramos tan chiquitos. Claro, te más o de menos. 100. ¿De reina te ¿cuándo tenías? ¿Ah? No, horrible. No, de reina 21. Horrible, chicos. ¿No, o sea, de, Perdí la juventud. Ya, yo ya perdí la cuenta. No me hagas sacar cuentas. Bueno, vamos. Hay muchas reinas por seguir sí. viendo. ¿Nos vamos a Santa Rosa? bien, por seguir bien. Sí. sí. Ay, me encanta. ¿Querés ir a Santa Rosa? Esto. Me encanta Santa Rosa. Vamos a Santa Rosa, me encanta. Vamos. Pero pará, papá es de las catitas, catitero. Ah, papá catitero. Tengo sangre catitera Juancito, también. Juancito. Claro. Le claro. damos un abrazo a Juan y vamos a sus pagos. Nos vamos para allá a conocer a su reina. Soy Natalia Sánchez, reina del departamento de Santa Rosa. Tengo 21 años. Representé la unión vecinal del barrio Primavera. Bueno, decidí presentarme. Me insistían mucho mi, mis papás, mi familia, mis amigos, y mi nono, no, mi abuelo. Han sido vitivinícolas desde que han nacido prácticamente, así que lo, lo traemos desde la familia en la sangre. Actualmente estoy cursando cuarto año en la carrera de contador público nacional. Y me gusta jugar al fútbol y me gusta jugar mucho al hockey también. Juego desde los 6 años con en la misma posición en, lo, en los dos deportes, así que se ve que, que me gusta mucho el mediocampo. <risa> Estaba muy emocionada desde el primer momento antes de, de subir al escenario y después tuvimos la, la vendimia, el espectáculo y fue muy emocionante. Hubo eh, un, un cuadro de las personas con COVID, así que nos tocó el corazón a todos los santarrocinos, mostraron imágenes de personas que se nos fueron y especialmente la de un amigo, entonces me, me tocó mucho el corazón, me, me emocioné mucho. Y bueno, en el momento de la elección fue muy emotivo escuchar mi nombre o escuchar mi institución, así que súper contenta y feliz. Bueno, es un es un rol súper importante, un rol económico, cultural, eh, social, así que soy la voz de todo un departamento, de todos unos trabajadores vitivinícolas de, de nuestro departamento ojalá pueda cumplir ese rol de la mejor manera posible mi sueño como, como mujer recibirme como persona y bueno, como mujer formar mi familia en algún momento Y a Natalia le mandamos un beso gigante a ella y a toda Santa Rosa que siempre nos, nos siguen, nos miran aquí en la pantalla del 7, así que un beso a Cookie Elizabeth Martínez, la escribana que está, pero a, a, a cada una de las chicas, a cada uno de los detalles del programa, así que le mandamos un besito enorme también a ella. Eh, ya conocimos La Paz, conocimos Santa Rosa, mañana seguimos conociendo a Reina. Seguimos conociendo, media hora todos los días vamos a estar junto a ustedes viviendo, sintiendo esta vendimia, que, que, bueno, que es lo que todos queremos, los mendocinos, cuando llega esta época ya escuchas la marca. Ya ves todo cómo se predisponen las calles, la gente y todo, y uno lo disfruta. Yo quiero saber por qué buscaron un video de hace varios años, me, me mostraron a mí solito, y la señora... ¿No la vimos? La, ¿No la vimos cuando pasaron los años? Bueno, antes, era muy pequeña, estábamos? a ver, no sé. ¿Hay algo que, que me muestre cómo era? el Sí, por no supuesto, caso de parte de, de, de, no, de, no de, de todo, uno medio. Todas las empresas de, de una sí, media. Yo creo que en esto... En mostrar este trabajo solidario de la realidad, que realmente ha sido espectacular. Igual eh, cuando salí, eh, Vamos a charlar muchas cosas hoy, pero salí, raíz, hay un momento especial camisa, para recordar <risa> la, la, es el la, la. La. la camisa de Bud y despedida sí, sí. Cuando dijeron que un sí, de rey rey rey la, la rey vina vina nacional, de la Vendimia, <risa> qué momento A ver, está director sí, pero, para, que vamos, hora. Hora. para que lo te, veamos, para que lo podamos compartir mira cuántos años pasó de esto Rodolfo Gravina y hoy estamos iguales Bueno bueno, vos Pero mejoraste vos estás, vos, vos estás igual, de verdad, No, hermosa. vos mejoraste el jopo mejor, Vos mejoraste, mejor las estético, canas te sientan mejor Mejoré la estética, chico Sí, las canas te sientan a mí Me siento que parecías un mini eh, Mini Sergio Suárez Tengo, tengo una sí, chicos, <risa> la comparación ah, ah, Sergio ¿sí? Suárez fachero Tengo ojos claros, yo porque La comparación oh, Por el peinado Y me, y me saca dos cabezas por aparte peinado, Sergio Suárez. Por el peinado, por el peinado ¿Viste porque él que se peina, se peina para claro, a dos aguas. A veces a dos aguas, yo se lo he dicho siempre, le digo, Sergio, dos aguas no. <risa> eh, no, pero, chicos, porque pero, pero bueno. mirá, mira, aires de bendito, no no bueno, de ustedes recordarán eso. No, no tenía canas ahí. Pero te quedan. vos sabés que las canas hacen más sexy a los hombres. ¿En serio? Sí, vos te echas un color para no, no me estaría, no, tengo mis canas. Son así no es está, natural. No, no estaría pasando lo sexy, no estaría o no hay reflejo, digamos. Eh. Bueno, vamos a aprovechar el programa de vendimia, entonces para hacer un casting no, vendimial. No, no, no, no. Para el rey Va. de gravina, el rey reina <risa> El rey <risa> Bueno, ha sido un placer ¿no? sí. Un placer tener este, esta media horita Para compartir con todos ustedes Mañana estamos aquí de vuelta ¿A 7 y media de la tarde, puntuales Termino Ornela Ferrara, compara todo Y aquí estamos nosotros en Sentí Vendimia Para compartir esta media horita con ustedes Tanto extrañábamos que soñábamos. Ahora vamos a jugar con Pamela Ahora jugamos con Pamela y después les cuento las noticias Ahora me estamos. pongo un poco más de Ahí está, un poco, al menos un poco <risa> <risa> Al menos un poco, <risa> chao Ay, boleno, no.